Madre mía, familia que me ha pillado el apretón volviendo de entrenar, casco, gafas, mayot, pero es que ya tenemos aquí esperando al señor, espérate, señor Carapaz, ¿cómo estamos? Hombre, muy bien, la verdad que aquí andamos también, aprovechando el buen tiempo y que ahora ya podemos un poco montar también en bicicleta, nada, bien, muy bien. ¿Cómo va esa locomotora de Carchi? ¿La tenemos engrasada o todavía le estamos eh, ahí puliendo los motores? Ah, bueno, ahora le estamos ahí un poco puliendo, puliendo, puliendo, porque al final, bueno, la cuarentena ha sido bastantes días que hemos podido estar en casa y siempre el simulador no va a ser lo mismo que salir a la carretera, ¿no? Pero, pero bueno, poco a poco vamos cogiendo un poco más la forma y volviendo a recuperar pues, lo que hemos podido perder en la cuarentena. Cómo llevaste el encierro y cómo entrenaste, cómo lo hacías solo rodillo, eh, quizá intentando desconectar un poco de cabeza y no darle muy duro para no quemarse o cómo lo has hecho tú. Bueno, el, al, al inicio sí, no estaba muy animado, pues es algo nuevo que también experimentamos, lo del rodillo todos los días. Y bueno, pues hacía varios días de dos, tres horas como máximo, sobre todo pues tratarlos de llevar de una buena manera y no perder mucho la forma, que era lo más importante. Yo el otro día tenía una de estas conversaciones con Enric Mas, que ha fichado por el Movistar, tu antiguo equipo, y me decía, cuidado con el rodillo porque ganar, puedes ganar muy poco... Y como no vigiles lo puedes perder todo, en una deshidratación o si te pasas de largo, cuidado que todavía puede ser peor que mejor. ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, bueno, al final eh, yo creo que eh, hay mucha gente que a veces se vuelve loco ¿no? con el rodillo, ¿no? De que se ponen ahí a, no sé, a hacer maratones mundiales y, y luego al final termina afectándote, ¿no? yo creo que hay que hacer pues, lo, lo mínimo posible, incluso para la cabeza también va a ser muy estresante, no el estar en cuatro paredes eh, no va a ser lo mismo, ¿no? el estar en contacto a veces con la naturaleza, con la carretera mismo, o hay muchos ciclistas que les encanta pues, eh, estar ¿no? en las montañas, y eh, siempre va a ser diferente, ¿no? entonces yo pienso que... Sí hay que tener mucho cuidado con el rodillo porque al final nos puede afectar mucho también para el rendimiento después, ¿no? Porque vamos a terminar muertos y no vamos a querer salir ahora a la carretera. Oye, ahora que has fichado por un equipo inglés, habrá que empezar a llamarte eh, Sir Richard Carapaz, eh, caballero del imperio británico, ¿no? Bueno, no, no, qué va. Eh, sigo llamando a Richard y ya está, no, no, no, no, hay, no hay que ponerle tanto dilema a la cosa. Ha sido yo creo que la verdad un, una buena experiencia, aunque ha sido difícil el año empezando, ¿no? Poco a poco conocernos, pero bastante bien, ¿no? Yo creo que muy feliz y, y sobre todo pues aprendiendo muchas cosas nuevas que, que a veces pues me faltaban, ¿no? Fíjate que yo, como honor al Giro de Italia, que estos días tendría que estarse corriendo, y sobre todo en honor tuyo, me he calzado la maglia rosa. Pero es que yo, claro, yo pensaba, como siempre te veía ya con la maglia rosa en todos los vídeos que ya he ido viendo, pensaba que vendrías a la entrevista ahí, clac, con la maglia rosa. No, una vez la has ganado, ¿no la llevas ya todo el día para dormir, para entrenar, para todo? ¿O no? ¿O.? No, bueno, no, así, cuando, después de que terminó un poco la locura del Giro, pues sí, sí tenía ¿no? eh, la verdad eso de, de tenerla presente a la malla, ¿no? y principalmente pues el Giro siempre ha sido mi carrera favorita y me ha gustado pues, eh, por todo lo que representa lo que es el Giro de Italia. ¿no? Eh, ahora mismo pues aquí en mi casa tengo algún mayor exhibiéndolo y, y que me motiva ¿no? los días que salgo a entrenar o los días que hace malo aquí, ese es un motivo más para motivarme. Bueno, claro, ahora has dicho los días que hace malo aquí. Claro, tú estás en Carchi, donde la altura media son 3.000 metros y la altura máxima son 4.700. Entonces, claro, a ti, carreras como el Giro, que además es tu carrera preferida, o si llega el momento el Tour, etc., a ti te da igual que se suba 2.500, para ti eso es nivel del mar prácticamente. Sí, bueno, al final, eh, en esta altura... Pues sobre todo, pues, que experimentamos muchas cosas, ¿no? Sobre todo, pues, el frío, ¿no? Aquí es muy típico. Eh, incluso a veces que cuando decimos que hay verano aquí, te puede caer una tormenta o te puede hacer menos 5 grados. Entonces, eh, estamos muy acostumbrados a ese tipo de, de cambios climáticos, ¿no? Y, y eso es muy parecido en la carrera de Giro, ¿no? Que a veces vas por la costa y te hacen 20 grados y empiezas a subir y te encuentras con 5 grados. Pues, aquí es algo similar, ¿no? Y, pues, ya no te cuento. Si te vas ya para arriba a cerca de los 4.000 pues ya hace mucho más frío y el clima es muy cambiante. Este año tu reto, esta es la, la primera entrevista donde veo a Richard Carapaz después de que ya se haya anunciado que el equipo de lineos para el Tour va a ser eh, pues, Egan Bernal, va a ser Frum, va a ser Serain Thomas, pero que el líder único para el Giro es el actual vencedor, con lo cual Richard Carapaz. Eh, esto, claro, haberlo ganado el año pasado es muy bonito, pero también es una putada, porque claro, al final el año pasado ibas en el Movistar, que quizá no era el equipo más fuerte, además el que llevaba el número uno era Mikel Landa, eh, tú no podemos decir que fueras un tapado porque el año anterior ya habías quedado cuarto, pero quizá no eras el favorito, el súper favorito. Este año ya todo el mundo te tiene el dorsal pillado, ¿eso qué? Bueno, yo creo que Uh, lo que dices, ¿no? Yo creo que ahora es un cambio total, ¿no? Pues es cierto que tal vez el año pasado iba como un poco más oculto, puede ser, y este año pues ir como, como de primer plano, ¿no? De decir, de si Richard, pues, pues voy a enfrentar como líder único el tiro de Italia, ¿no? De una manera que, que pueda pues, sentirme respaldado con el respaldo de todo el equipo, sobre todo... Y, y también, pues, no ojalá poder repetir lo que se hizo en los anteriores años, ¿no? 2018, 2019, esa es una gran ambición que, que tenemos. Oye, um, mira, repasaremos algunos momentos de ese giro. Tú, cuando en la etapa 3, de repente, tienes el pinchazo, eh, tienen que darte una bici de un tío que mide casi un palmo más que tú. Eh, cuando lográis conectar un poco os encontráis una montonera ahí y de repente, bueno claro, los nervios, hay madre, estamos perdiendo tiempo y en la etapa 3 ya te estás plantando a más de un minuto y medio del líder, eh, posición 36, tú después de esa etapa 3, donde me imagino que empiezan a sobrevolar los fantasmas, etcétera Tú te podrías haber imaginado en el, el mejor de los casos que ganarías dos etapas y que acabarías ganando el Giro y además con autoridad. Sí, no, la verdad que mira no es algo especial, no. Eh, quise olvidarme de las tres etapas que me han pasado y dije voy a empezar de nuevo, quiero hacer un nuevo Giro. No lo había pensado, pero no no tenía en mente que, que iba a ser el ganador del Giro de Italia, no. Me, me sumaba pues, que iba a ser entre los diez primeros porque al final era mucho tiempo el que lo había perdido. Y recuerdo unas frases eh, que, que hablaba con, el, con el, maña, el manager del equipo, Eusebio. Me decía que qué tal estoy y tal. Pues le decía no que me encontraba muy bien y que, que ya había pasado pues, lo de la tercera etapa. Y, y recuerdo claramente que le había dicho, pues como en broma, no lo de que pasó en 2018, que Frumi eh, también se había perdido bastante tiempo y al final fue el ganador. no Le digo, no, voy a hacer una, una la de, la de frumi eh, El siguiente día, pues... Pasó y, y nos reíamos, nos reíamos con un serio pues, y me dice, pero chico, ¿cómo le puedes atinar tanto a, a esto? ¿no? O sea, de, de sacarla de 10 y la verdad que, que eso fue un, una alegría para todo el equipo ¿no? y eso hace que esa alegría pues, del ganar una etapa haga que todo marche bien y, y sobre todo pues, de que todo el mundo siga entregando el 100%. Es increíble cómo en un giro, en una etapa, en la vida misma, de un día para otro, eh, apoyado además con el cambio de mentalidad, el cambio de chip, el hacer borrón y cuenta nueva, puede cambiar la cosa, porque en la etapa 4, el que tiene problemas con la bici es Mikel, tú eso te pilla con 15 delante, aprovechas muy bien la situación, no te despegas ahí en ningún momento, y además, ahí a 400 metros de meta, les remachas a todos, ganas tu primera etapa, y además, digamos que hay como ese cambio de rol de, de decir, bueno, yo voy por delante en la general, con lo cual soy el nuevo líder del equipo. Sí, bueno, la verdad es que, como te dije, ¿no? pues el siguiente día también sabíamos que iba a ser muy nervioso, esa llegada, pues las típicas de Giro de Italia, que decimos que son ratoneras, y yo, más o menos a falta de 15 kilómetros, pues había ido con unos compañeros para adelante, y, y justo ese momento creo que lo más peligroso fue la lluvia, ¿no? la lluvia que nos cayó ¿no? y, y ya la primera caída donde ya estuvo involucrado Tumolín y después pues ya fue lo de Jade y mikel ¿no? Y la verdad pues que, bueno, ¿no? yo, yo sabía que tenía una oportunidad muy clara, eh, la llegada me venía muy bien eh, y sobre todo pues que ya en un grupo muy pequeño eh, mi opción era mucho mayor, ¿no? Y la aproveché de tal manera pues que, que salió de, de, de grande, ¿no? También pues yo creo que... Ese momento de alegría es, es inmenso, ¿no? pero luego también cuando llegas al hotel y luego pues, que tu líder ha perdido un tiempo considerable, eh, no sé, ¿no? queda entre esa duda ¿no? De, de no sé si alegrarme del todo o, o sentir algo. ¿no? Al final es, es una cosa que, que es muy difícil, ¿no? pues porque al final tu líder ha perdido un tiempo considerable, tú has ganado una etapa y has recuperado tiempo. Eh, bueno, yo creo que es un cúmulo de, de, de sentimientos pero bueno, al final yo creo que poco a poco, como ya se fue desarrollando la carrera pues ya nos fuimos dando cuenta de, de quién iba a estar liderando el equipo eso tiene que ser realmente mentalmente jodido, de corazón, de cabeza, por lo que tú decías y a veces también un poco lo que reclamabas en Movistar, claro, cuando hay un coliderato, en este caso eh, Miquel Richard del Tour o de la Vuelta, cuando se encuentran ahí Miquel Nairo con el Bala, claro, cuando eh, no hay un solo foco claro, pues lo que decías tú, igual tú has ganado la etapa, igual ha sido una exhibición y tú mismo puede ser que tengas un punto de tristeza de, ostras, el que era el líder no le ha ido bien y el propio equipo también puede estar afectado. ¿Cómo afecta eso? ¿Cómo se lleva? ¿Hasta qué punto esto dificulta las, las situaciones? Bueno, al final, ¿no? yo como eh, te decía, no, al final es una cosa, un cúmulo de sentimientos, ¿no? que al final no sabes si pues, estás haciendo bien en celebrarlo por yeah. todo lo alto o o no sé, es tener ese pequeño sentimiento de decir, bueno, a mi líder le fue tan mal que, que creo que, bueno, hay que parar un poco, ¿no? Y, y bueno, al final, pues ese, personalmente, ¿no? Lo hablo por mí, el vivir ese tipo de circunstancias sí es muy difícil, ¿no? Porque al final no sabes si el día de mañana te va a tocar a ti también, o si el equipo no va a esperar por ti, porque el líder es otro, eh, eh, al final eso es como pues llevar no sé un cuchillo detrás eh, no saber si cuándo te va a caer si si es hoy o mañana no eh, yo creo que pues eh, en un momento determinado sí que era muy muy muy complicado porque había situaciones en carrera que pues quedábamos los dos ¿no? Y, y, y no sabíamos si, si yo tiraba para él o él tiraba para mí entonces la verdad que yo creo que llevar eso es, es difícil, ¿no? Creo que pues, había momentos de, de tensión, de incluso en la mesa mismo, ¿no? Pero que lo subimos sobrellevar, ¿no? Porque al final éramos un grupo que estaba muy unido y eso hacía también, pues, de que las cosas, a pesar de cómo las presentaban, nosotros las podíamos asimilar muy bien y, y sobre todo, pues darle una marcha positiva. Hay otro momento clave en ese giro, que es un momento muy bonito además, que es entre la etapa 13 y 14. En la etapa E13, tanto Miquel como tú, hostia, dais una muy buena exhibición, cada uno por su lado, eh, y ahí, hostia, ni Roglic, ni Nibali, ni, ni Yates, prácticamente os pueden oler, hacéis una muy buena etapa, pero aún así, tú, al empezar, antes de empezar la etapa 14, aún estás a 4.22 del líder, que, lo cual es una... Y esa noche, a las 11 de la noche, que esto es brutal, o sea, esto es increíble, eh, esa noche tú tienes una intuición... O corazonada o aparición de la Virgen, no sé muy bien cómo, pero tú llamas a tu mecánico y le dices, oye, mañana montame un 36, que lo he visto claro, que con eso reventamos la carrera. Cuéntame eso, porque realmente ahí estuvo la carrera, porque al día siguiente la liaste, Parla. Sí, bueno, en general, eh, eh, como lo había hecho en la subida anterior de, de la etapa 13, eh, sabía que tenía unas muy buenas piernas, ¿no? ¿No? Y, y sobre? De, de los puertos, ¿no? de, de preguntar de cómo es, eh, de cómo iba a ser, y justamente pues, el monte San Carlos yo no lo había conocido nunca, no había ido nunca por ahí, desconocía totalmente, una cosa es que lo veas en un mapa, en un plano, eh, que te pongan la rampa, lo que sea, ¿no? y justamente pues, yo antes había hecho un par de llamadas a un muy amigo mío, el antiguo director de Lizarte, hicieron una carrera por, por, por esta misma y le, le, le pedí un par de sugerencias y, y estaba entre eso, ¿no? Y habíamos ido a cenar, eh, ya había vuelto, estaba un poco estirando eh, antes de irme a meter a la cama y de repente pongo el teléfono y le marco a Tomás, ¿no? A Tomás, que, que también es un gran amigo mío y, y sobre todo que tenemos esa confianza, ¿no? De decir, oye Tomás, si necesito esto, él me lo, me lo hace, sin, sin ningún... Sin ningún pero o, o en algo, ¿no? Y eran las 11 de la noche, mira, y le algo y claro, Tomás ya estaba medio sobado. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Y justamente esa noche, como habían tenido ellos mucho trabajo, pues, habíamos cambiado las piñas, los platos, entonces los mecánicos tuvieron un lío ahí impresionante, ¿no? O sea, brutal. Y en la cena no nos habíamos visto, porque hay muchas veces que coincidimos en la mesa, aunque ellos se sientan cerca de nosotros, pero estamos el equipo juntos, cenando. Y ese día no le había visto, entonces yo ya me fui para la cama y como te digo, le llamo y, y, y Tommy me, me responde un poco ya sobao ¿qué pasó, Richard? Y le, y le cuento y le digo, oye, que para mañana necesito que me pongas son 36 de adelante, no sé si es la hora oportuna que te lo diga o, o no. <risa> Y él sin exclamar nada, eh, recuerdo claramente, ¿no? sin exclamar nada, y me dice, sin problema, Richard, mañana a primera hora lo vas a tener. Ahora mismo me voy a levantar a prepararlo y, y no te preocupes. Le digo, que no, Tommy, que si no tienes tiempo, que no lo hagas, ¿sabes? O sea, déjalo como está, que, que no pasa nada. Que igual es el error mío de, de avisar tan tarde, ¿sabes? Porque al final eh, causas una, una revoltura a última hora. Al otro día ya amaneció, fuimos al desayuno, no le había visto a Tomás... Eh, cuando íbamos subiéndome al bus y me dice, Richard, está hecho, no te preocupes, la primera bici, la segunda bici y la tercera bici por si acaso lleva el 39. El hacer el Monte San Carlos con ese desarrollo para mí fue pues, ir guardando balas para cuando arranqué, tuve una fuerza brutal y eso pues, me, me, me duró hasta, el, hasta, la, hasta la meta. Y, y claro, el primer abrazo que nos dimos con Toby le dije, wow, le pegamos al clavo y, fue, no sé, a última hora, o sea, todo, todo fue y, y, y hablábamos con Tommy algún día y decía esto, esto, esto, esto queda para la historia. Además, es la típica decisión que tomas tú, es decir, tienes la corazonada y no hablas ni con compañeros, ni con el director, ni con el manager, sino es tú te arriesgas, tú echas ahí todas sí. las balas... Y oye, si la hubieras cagado, es cagada tuya y probablemente quizá luego alguna bronca de, pero Richard, ¿cómo no consultas? ¿Cómo no preguntas? Tú lo viste ahí y dijiste, pam, ¿hasta qué punto es importante esto para un líder que cuando haya un momento que diga, esto es responsabilidad mía y yo me la juego y yo lo he visto claro y yo tengo que tirar para adelante? Sí, ¿no? Bueno, hay, eh, parte de lo que dices es cierto, ¿no? Porque hay muchas veces... Otras que se les pregunta a los directores, oye, ¿qué necesito poner esto, qué opináis, o qué, qué, no sé, qué, qué comentario tienes para esto, ¿no? Y claro, yo lo mío fue pues, arriesga, arriesgar todo nada. ¿no? Y como, ¿no? Yo creo que es muy importante el estar convencido, uno, o sea, como líder, el estar convencido por mí mismo, ¿no? Yo sé lo que soy capaz de hacer, sé lo que puedo y sé hasta dónde puedo porque si empieza ese momento de duda, pues eh, yo creo que a mucha gente ha perdido carreras por eso, ¿no? Porque ha tenido un puntito de duda, y ese puntito de dura le ha hecho que, que sea, pues no sé, una piedra, ¿no? Para arrastrar. Y, y mira, no porque me salió de 10, a pesar de que me han he jugado en todo por el nada, y, y bueno, yo creo que son episodios pues que el ser humano no, no, no, no solo en el sí civilismo no hay es que tomamos decisiones que a veces nos marcan mucho la vida. Y pues esto es una de esas de esas de esas decisiones que han marcado. Oye, hay otra decisión, luego volveremos a cosas concretas de este giro, ¿no? Pero hay otra decisión que se antoja como muy importante en un momento clave de tu carrera, que es el del cambio de equipo. ¿No te da miedo? Porque claro, justamente eh, el gran, o desde, visto desde fuera, ¿no? visto desde el punto de vista del aficionado, lo que se le ha criticado siempre al Movistar es hostia, que vais ahí con tres líderes, que si el Bala, que si Nairo, que si Mikel, y te vas a un equipo donde están... Los dioses, donde está Frum, donde está Egan Bernal, donde está Jeraine Thomas, que los tres campeones del Tour. Eh, ¿Te da miedo? ¿Te... ¿O qué te ha dicho el Ineos para que estés tan seguro de decir voy para allá? Bueno, no, al final, eh, yo antes de, de haber firmado y todo eso había analizado mucho, no, sabía claramente que si iba para allí. Eh, iba a encontrarme con ese panorama, ¿no? Es decir, bueno, aquí va a haber tres líderes e incluso que ellos ya tienen un hueco en el equipo, ¿no? Y al final es lo que, lo que venido haciendo yo, ¿no? Primero, pues quiero ganarme la gente, ¿no? Que sepan que eh, yo pues valgo mucho para el equipo y que pueden confiar en mí, ¿no? Y yo también quiero ganarme su confianza, pues, para momentos determinados y, por ejemplo, para una gran vuelta, ¿no? Es decir, tengo las condiciones con qué hacerlo, cómo hacerlo y por qué hacerlo. Y como te dije, ¿no? La verdad que yo sabía a qué panorama me venía, ¿no? Y también qué panorama me quedaba. Y yo, pues, eh, quise, eh, quise apostar, ¿no? Quise apostar por ese cambio. Eh, yo sabía que, que tal vez va a ser muy difícil. Y sobre todo tenía, al inicio ya después de haber hecho el cambio y todo eso, tenía la duda, ¿no? Pero hay un momento, cuando llegué aquí al equipo, pues el cambio fue brutal, ¿no? La verdad que... Parece que me hubiesen conocido años, estoy súper encantadísimo, incluso pues con Egan hemos hecho ya un, una amistad, eh, es coincidencial la verdad, que, que hemos coincidido con varias cosas, eh, muchas veces yo me dejaba llevar a veces por el comentario, que decía, no, es que son ingleses, son muy fríos, eh, solo hablan inglés y te topas, en cambio acá vienen a Colombia los ingleses y, y parecen más latinos que yo, ¿sabes? Entonces es una maravilla. Eh, sé que esto es casi ciclismo ficción, eh, pero no te queda un puntito de pena, bueno, o la intriga, ¿no? De decir qué hubiera pasado si justamente en un año donde se va Nairo, se va Mikel, eh, que te podías quedar ahí de líder único del, del Movistar, ¿no te queda ahí, sabes, esa esa esa duda o, o no? No, tal vez es que que no, no, yo creo que he hecho el cambio justo, ¿no? En el momento indicado y, y no me arrepiento de nada, ¿no? Yo creo que eh, mi paso por Movistar he hecho todo lo mejor posible y, y sobre todo hemos ganado una gran... El mejor resultado puede ser eso, ¿no? No, no, no tengo... Eh, si decir, tengo una deuda con Movistar, ¿no? O sea, pues yo me siento que no la tengo, aunque ¿no? se me llame de todo, pero que no tengo esa pena, esa tristeza de haberme ido, ¿no? Ahí siempre están los típicos rumores, ¿no? Este se ha ido porque le pagan más, o se ha ido porque le prometen el oro y el moro. Eh, quizá el hecho de que hayas encontrado un equipo que enseguida haya dicho, no, no, dinos cuáles son tus ilusiones, tus objetivos, si son los juegos, si es la flecha o tal, que nosotros intentaremos apoyarte con esto. No sé si esto ha sido lo realmente importante para irte a INEOS. Lo que más me llenó, lo que te decía, es que que me decían, Richard, tú no vas a venir aquí a hacerte a nosotros, nosotros nos vamos a hacer a ti. Y por, eh, por Movistar, que no, no había tenido la oportunidad de coincidir en eso, ¿no? de que una persona o un grupo de personas venga a hacerse a mí, que yo no tenga que ir a, a hacerme a ellos. Y eso, la verdad que es algo increíble. ¿no? Y, y pues yo creo que Richard tiene un sueño loco de, de ir a por una flecha o ¿no? por una lieja el equipo va a estar ahí ¿no? para apoyarme y sobre todo, pues yo creo que en ese sueño, en esa ilusión es muy, muy importante y eso también ha sido parte de la decisión que he tomado para venir aquí al equipo. Oye, hoy en día cuando los niños pequeños piden una bici, eh, ya dicen, papá, cómprame una BH, papá, cómprame una Specialized, papá, cómprame una Cannondale. Tu primera bici fue prácticamente una chatarra que tu padre había encontrado y la montó en el carro y te la trajo. ¿Cómo era esa primera bici? ¿Cómo la recuerdas? ¿Cómo empezaste ese amor por la bicicleta? En parte he sido un afortunado, ¿no? porque he podido disfrutar de una pieza de bicicleta que que tal vez ya fue desechada, ¿no? Porque alguien ya no le servía. Y yo ya no la había de esa manera, ¿no? Yo no pensaba que era una chatarra, sino para mí era una super bici. Claro. Que puedes imaginar, pues yo, yo le sacaba mucho lujo porque era el único, ¿sabes? Que tenía una bici así y además era, era pues, única, ¿no? Eh, la verdad que yo pienso que esa, esos momentos nos hacen valorar, ¿no? Y ahora mucho más. A mí me hacen valorar pues, todo lo que he podido conseguir, ¿no? De, de empezar algo de nada, de nada y ahora tener una una Pinarello, una F-12, ¿sabes? Y cada vez que me voy a montar en mi bici, pues lo disfruto más y eso hace que también sea parte de lo que soy, de, de dónde vengo, de dónde provengo, lo que me ha costado para de, de venir de montar en una bici de chatarra a venir a montar a una dogma que, que ni siquiera estaba en mis sueños y ni sabía que, que podía existir algo así tan, tan hermoso. De esos inicios, eh, hay otro momento que es bien jodido para ti, que es eh, te atropella a un carro y antes de entrar a la operación el médico te llega a decir oye, yo no sé si tú vas a poder volver a andar de nuevo. Fue muy duro, ¿no? Cuando yo estuve ya en el hospital, porque bueno, no, pasó el accidente y, y yo no recuerdo, no perdí un poco la en el tiempo, y yo recuerdo que ya estaba ingresando al hospital y no sabía ni qué me, ha, me había pasado, ¿no? Y bueno, pues pasaron un poco que me iban a ingresar ya para, para intervenirme. Nosotros aquí somos muy creyentes y, y yo dije pues todo de la mano de Dios y pensé que dije ojalá todo salga bien y, y sobre todo pues, que, que pueda volver a caminar, porque al final esas palabras, eran, eran, aparte de que ya estaba atropellado, que vengan y me digan eso fue más importante para mí, que... Eh, no sabes si, si, si quieres en realidad seguir viviendo porque eh, ya te pones a imaginar de, de que no puedas caminar, de cómo vas a tener que andar, eh, de cómo vas a tener que vivir. Era, se me venían un montón de cosas a la cabeza y me hacía pensar incluso cosas que, que no debía de haberlas pensado, ¿no? Pero bueno, al final pasó la operación y, y la verdad es que fue un éxito, ¿no? Fue un éxito porque... Pues, eh, estoy aquí ahora ¿no? y estamos estamos contando cientos de cosas y de cosas locas que se ha podido hacer y, y de grandes momentos que hemos podido eh, recordar ¿no? para, para la historia entonces para mí fueron unos días muy muy grises ¿no? muy tristes porque incluso la recuperación que yo tuve después de la, de la operación fue muy duro ¿no? No, el verme pues andando en, con un par de muletas de que la gente incluso no quería que la gente no me vea no de que mis familiares no me vean porque me entristecía mucho no eh, yo les veía los ojos y, y claro sentían pena por mí. En esos momentos duros, incluso ya cuando ya sales de la operación y dices bueno, estoy vivo, bueno parece parece que vuelvo a caminar. ¿Cómo sales adelante? ¿De dónde sacas los ánimos? ¿Cómo cuando cuando me decías no, cuando te vienen esos pensamientos que ni tan siquiera te tendrían que venir venir? ¿Cómo haces para cambiar el chip, ser optimista, ser positivo? Había momentos que, que claro no me quería encerrar y, y no quería salir al mundo, ¿no? Porque Tenía miedo ¿no? de ser una persona completa y luego que quedes pues en parte, se podría decir. ¿no? Y el optimismo que yo tenía, ¿sabes cuál era? El de volver a montar en bici. Y ya luego pues cuando tuve el ok del médico que podía pues, empezar a montar poco a poco, esa fue una motivación. ¿no? Dije, el primer sueño que yo quiero hacer es ir a, a, a una primera carrera y sentir ese no sé, no, esa, esa adrenalina que solo te brinda la carrera. Estos días en las entrevistas hemos hablado con gente como Kilian Journet o como Javi Gómez Noya eh, o como Alberto Contador, que han pasado algún momento muy, muy crítico y casi todos acaban coincidiendo en decir, claro, cuando has pasado por algunos momentos prácticamente entre la vida y la muerte, eh, luego cuando te pones a pedalear o a subir una montaña o a escalar, aunque te duelan mucho las piernas, piensas... Bueno, eso no es nada, eso es un dolor que me durará una hora, pero luego ya está. ¿Hasta qué punto crees que a ti pasar por esa experiencia, ese accidente, esa recuperación y esos miedos, a día de hoy, te ayuda como ciclista a darlo todo y, y a conseguir lo que estás consiguiendo? Bueno, ¿no? eso es, yo creo que muy importantísimo, ¿no? porque lo que dices, ¿no? si no conoces entre la vida y la muerte, pues, va a ser muy difícil, ¿no? Y a veces el dolor o la, o la tristeza que en ciertos momentos se pasa y, y luego pues saber que estás bien, que estás a un 100% y que buscas un sueño y, y que a veces el dolor no puede ser parte de algo que te pueda detener. Porque el hecho de que yo vuelva a caminar, el que vuelva a montar en bici, pues fue como volver a nacer. Y, y yo creo que cuando estoy en mi bici y me pongo a meditar o a pensar en esas cosas, Sé que tengo algo más, que tengo que disfrutarlo, que, que voy en busca de mi sueño, que lo que se me, que me interponga va a ser algo muy, muy, no sé, muy poco para lo que ya he vivido. ¿Qué crees que te puede hacer más ilusión? yo que sé, ¿Ganar tres giros o ganar un giro, una vuelta y un tour o ganar unos Juegos Olímpicos? Bueno, yo iría por todo, ¿sabes? <risa> eh, lo tengo. Hombre, claro. Pero no no o sé, sea, te lo digo así, ¿no? Tener un par de giros y, y, y una, una cara grande, un, un tour, una vuelta. Eso es lo que, lo que me motiva y lo que, lo que quiero hacer. El, el INEOS es tan espectacular como parece, porque desde fuera eso parece la NASA. Y por lo que me decías tú, también, ¿no? De wow, es que a nivel de entrenos, a nivel de todo… ¿Qué, ¿Qué hay ahí? ¿Qué, ¿Qué han descubierto o qué hacen tan bien, eh, aparte de fichar a los mejores, para que eh, estén siempre ahí adelante Como se lo pinta, ¿no? Como dice no, parece la NASA, no, la verdad que, eh, pues, tiene algo que ver, ¿no? La verdad que cuando llegué aquí, pues, hay muchas cosas que sí me sorprendieron, ¿no? Que, que yo no había vivido nunca. Esa, creo que es esa conexión, ¿no? Que se forma entre un poco el entrenador, o entre el médico, o entre, pues, no sé, no, entre todo el staff del equipo. Trabajan muy estrictamente en todo tipo de cosas, la mínima cosa la investigan, y yo creo que pues eso es, es algo muy grande, no que, que el equipo lo puede hacer, y, y pues yo creo que eso es así, hace que, que sea pues, el Tini neos de hoy. Eh, has ido a parar ahí eh, y estás con el más grande de, la, de esta época, que es, que es Frum. Esto seguro que debe dar una admiración y, uf, y, un, y un respeto. Eh, de algún modo, Egan y tú estáis ahí para ser el relevo y para que en la próxima década los Frum sean un colombiano y un ecuatoriano, entiendo. Pues bueno, no, yo creo que... Relativamente, o no sé, cómo decirlo, o, o hablándolo en un tiempo posterior, eh, va a ser así, yo creo. Porque al final, si sí, todo marcha como está yendo. Rumi, pues que la verdad es un tipo de admiración total, ¿no? Yo creo que como persona es un caballero y, y yo le, le respeto mucho y sobre todo le admiro muchísimo, ¿no? Por las grandes cosas y... Es algo en particular que, que yo de él he aprendido mucho, ¿no? Somos el, releve, el relevo pues de, de una nueva generación, eh, yo creo que vamos a intentar a, a hacer eso, ¿no? De, de seguir intentando, haciendo triunfos espectaculares y si viene el relevo de generación, como, como lo dices, pues yo creo que va a haber un momento que va a pasar eso. Richard, muchas, muchas, muchas, muchas, muchas gracias. Mucha, mucha, mucha fuerza y solo te pido un eh, que me prometas que del 3 al 25 de, de octubre, cuando sea el giro, yo me voy a venir para ahí y cada día cuando pueda, bueno, cada día no será posible, ¿no?, pero eh, siempre que el INEOS me permita venir ahí a hacerte una pregunta, a ver cómo estás, a charlar un rato contigo, me hará muy feliz poder compartir esto que hemos compartido ahora en la distancia, pues ahí cara a cara, ya con unos abrazos y con lo que sea. Encantado, eh, por mí estaría gustoso de, de, de poder estrechar la, la mano, así que ya sabes, si tenemos y coincidimos mucho en, en la carrera, eh, seguro que sí. Ha sido un gustazo también hablar contigo, muchas gracias y un saludo allí y un fuerte abrazo.